Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Maura del Carmen Ordóñez Romero ¿De qué ciudad es usted? Zaruma. Cuénteme, ¿cuál era el problema que usted padecía? Del diabetes ¿En cuánto mantenía su nivel de glucosa? En 250, 300 hasta 400 llegué una vez ¿Cuál, dígame, hasta ahora, cuántas inyecciones lleva de moringa? 10 11, 11, 11 ¿11 inyecciones lleva de moringa? Sí. Cuénteme, hoy en día con las 11 inyecciones, ¿cuál es su salud? ¿Cómo está su nivel de glucosa? Está normal, ya casi normal porque el 131 no la tengo ahorita ¿La tiene controlada? Sí, la controlo cada, cada mes, cada sí cada ¿Cuántas día. pastillas tomaba uh, cuando empezó el tratamiento? Dos pastillas enteras ¿Hoy en día cuántas está tomando? Media tableta O sea, media pastilla está tomando Sí Pero a partir de mañana ya no me va a tomar ninguna pastilla Su páncreas está totalmente en un estado normal Ya no me va a consumir pastillas ni insulina Hemos vuelto a su salud a como era, totalmente normal bueno, es un testimonio más de la moringa, la inyección de moringa a la planta de la vida. La inyección de moringa cura más de 300 plantas. Es aquí un testimonio más desde la ciudad de Saruma, porque la planta de la vida, la moringa, ha llegado ya a curar pacientes a la ciudad de Saruma. Muchas gracias, mi señora. gracias a usted también.